Tiene tres turnos, que son el turno mañana, turno tarde y turno vespertino. Y en el ciclo superior, de cuarto año a sexto, tenemos dos modalidades para elegir, que son Economía y Gestión y Ciencias Naturales. La orientación en Ciencias Naturales, que ofrece la Escuela de Educación Secundaria número 1 de San Fernando, propone un espacio formativo de profundización y ampliación de conocimiento en las temáticas de estas ciencias. ...su divulgación y su impacto sobre la sociedad. El enfoque de alfabetización científica expresado en materias como química, física y biología... ...los temas como clonación, problemas ambientales, problemas de genética... ...analizados sobre su impacto en la sociedad y desde su especificidad científica. Los objetivos es capacitar al alumno para que pueda comprender la realidad natural y su relación con la actividad humana, para poder intervenir en ello, desarrollar destrezas intelectuales, razonar en cuestiones relacionadas con las ciencias. Hola, soy Florencia La Roca, profesora de Economía y Proyectos Organizacionales en la Orientación de Economía y Administración, que se encuentra en el colegio conjuntamente con la eh, Orientación de Ciencias Naturales. Vamos a hablar un poco de lo que es la rama de la economía ¿bien? y la parte de los proyectos que se realizan dentro del colegio. Tenemos la fabricación de diferentes tipos de productos, como pueden ser lo que es la manteca de cacao, huevos de soja, alcohol en gel. Lo que hacemos es trabajar con la parte de naturales, o sea, nos ponemos en conjunto con otros profesores y armamos estos tipos de proyectos donde la parte de economía, además de generar el producto, lo que hace es organizar un microemprendimiento, ¿bien? mediante lo que es la venta de diferentes tipos de productos para que los alumnos conozcan lo que es el funcionamiento de una empresa ¿sí? con fines de lucro. También lo que hacemos ¿sí? en, en el área de economía es trabajar con eh, proyectos del Banco Galicia bueno, mediante un taller que se hace a través de juegos. ¿bien? El Banco Galicia nos informa de todos los medios también es, con lo que es la licenciatura en administración, contador público, actuario y demás. ¿sí? Es conveniente que elija ¿sí? el siguiente tipo de orientación que nos brinda la secundaria número uno. En la materia historia, los alumnos estudian y analizan lo que sucedió en el pasado de Argentina y el mundo para entender el presente y planificar el futuro. Futuro que comienzan a proyectar en sexto año desde la materia trabajo y ciudadanía en la que indagan sobre orientación vocacional y adquieren herramientas básicas para insertarse en el mundo laboral. Tiene varios salones, tiene un patio grande, una huerta, una sala de computación, una biblioteca, una oficina de dirección, también para receptores y hermosa. sala maternal. Durante el 2020 nuestra escuela fue remodelada y ahora estamos muy contentos de cómo quedó, por ejemplo, vamos a la informática. Para mí el colegio son muchas cosas, es un segundo hogar, pero lo más importante son los momentos que paso ahí, aprendo demasiado, me divierto mucho. Pero la verdadera esencia de la escuela es que nos crea como personas, nos aporta en la vida y más que nada nos garantiza un buen futuro.